Voy a intentar a ver si Akinator puede saber quién es Rascali A ver si Akinator puede descubrir a Rascali en medio de todo el internet Así que, vamos a darle ¿Tu personaje es una chica? Pues no soy chica hasta donde yo sé Aunque Riscali sí es chica ¿Tu personaje es real? Sí, sí soy, sí soy ¿Tu personaje tiene que ver con YouTube? Sí, sí ¿Sí es famoso sobre esa Minecraft? Pues yo tengo videos de Minecraft, pero creo que no me hice famoso sobre esa Minecraft, ¿verdad? ¿Te gusta jugar Free Fire? No ¿Juega en Roblox? No ¿Nació en España? Sí, sí, seguramente sí, güey, seguramente sí. Sí, tiene un perro llamado Curly, ¿no? No soy Fernand Flo, güey. O sea, ¿cómo puedes imaginarte a Rascal como Fernand Flo? No, no coincidimos, no combinamos, ¿no? Es de nacionalidad argentina. ¡Eh, pibes! Yo, yo creo que sí soy argentino un poquito. ¿Nació en Uruguay? No. ¿Es mexicano? Sí. ¿Usa anteojos? Pues Riscaldi usa anteojos. Vamos a ponerlo probablemente. ¿Tiene barba? Yo sí tengo barba. ¿Se ha casado? No. ¿Está relacionado con Fonal? Pues probablemente no. ¿Dice palabras? ¿Seguro sí? Posiblemente. ¿Ha jugado a Akinator? Pues ahorita lo estoy jugando, pero vamos a ponerle que... No lo sé. ¿Sube videos de Carlos Duty? Pues no como tal. No como tal. ¿Es gordo? No soy gordo. Verga, güey. Sí, se sí la está pensando. Sí se está esforzando, eh. Sí se está esforzando. güey. <risa> mira, mira cómo se pone la guiñator así de puta madre. ¿Quién es este cabrón? A este güey lo conocen en su casa. Dice: ¿Vive con su gato? No. ¿Juega grande fauto? Mmm, bueno, sí he jugado grande fauto. Pero como tal, yo creo que se refiere a que si sí juego grande fauto en YouTube y no. ¿Juega Fortnite en Twitch? Sí, sí, hacemos eso. Tiene un compañero, no. Juega a Fortnite, pues sí. Muestra el en sus Dios, no. Vive en Perú, no. Solo tapaste la boca. Mm, Para hablar no me tapo la boca. Es increíble, estás pensando en un personaje inusual. Puta madre, esta publicidad. Te prometen la quinta maravilla del mundo y resulta ser una porquería. Pienso en Chuy Mine. ¿Quién es Chuy Mine? ¿Quién es Chuy Mine, güey? Ese quién es. <risa> no, güey, no pienso en él. A ver... Continuamos con Aquinato porque no me adivinó Es que si le doy que no Ahora vamos a darle que sí, vamos a continuar, a ver si puedo ¿Tu personaje mantiene su cara siempre oculta? Pues sí ¿Es de color rojo? No ¿Qué dice? ¿Tu personaje tiene como apodo el nombre de un animal? Bueno, algunos me dicen de varias formas Me han dicho cerdo, pero no, no ¿Juega Fortnite? Que sí Lleva máscara No ¿Usa avatar de pescado? No Hace tops, pues no, hace mucho que no hago un top. Así que vamos a ponerle que probablemente no. ¿Tiene pelo negro? Mm, Tal vez. ¿Es mexicano? Que sí. ¿Ha ¿Ah, estado en un torneo de Fortnite? Todavía no, todavía no. ¿Tiene un hijo? No. si sido de Minecraft? No. ¿Tiene pareja? <risa> no. <risa> ¿Tu personaje te conoce? Bueno, güey, yo me conozco. ¿Se hizo famosa vez a YouTube? Sí. ¿Es un adulto? Sí. ¿Juega Minecraft? Mm, posiblemente. ¿Es de color verde? No, no. ¿Usa con frecuencia? Probablemente ¿Tu personaje es de Fortnite? No ¿Tu personaje es Sí ¿Es gamer? Sí ¿Es grosero? Sí ¿Tiene bigote barba? Sí ¿Juega Warzone? Sí ¿Tu personaje juega Mario Sí ¡Tu puta madre! Güey, no soy, no soy... Bueno, debo admitir que, que, que tiene un bigote muy chido Danny Led, eh Pero no soy ese, güey ¿Continuar? A ver, ya vamos a darle que no, güey, porque... Pregunta cosas bien raras A ver, Silver, Basura Galáctica Epsilon Memo Hierbas Azteca Wolf El Último Círculo la Laverse Romax El orión MK Krauser Güey, no estoy yo en la lista Pero bueno, fíjate es, es natural, es natural Es natural No estoy, güey No estoy Vamos a darle Vamos a ponerle el nombre del personaje, güey Rascali Yar Y... Sí. ¡Oh! O sea, sí estoy en la lista, güey. Sí estoy en la... Bueno, no estaba en la lista, pero sí estoy, ¿ya ves? Aunque no tiene... ¿Por qué no tiene foto mía, güey? ¿Por qué no tiene foto mía?